Nancy Plus Sonido Nancy Plus Sonido Nancy Plus Ven a bailar que yo con gusto te cantaré quiero que le ponga el compás porque tú una guaraya con más saben a bailar que yo con gracia te cantaré quiero que le pongas el compás porque tu una guaraya con más saben a bailar que yo Tomata este bello ritmo que es bien caliente. Tomata a bailar, que yo con gusto te cantaré. Quiero que le copas el compás, porque es una guaraña cumbre. Tomata ven a bailar, que yo con gracia te cantaré. Quiero que le focas el compás porque es una guaraña cumbre. Tomata ven a bailar, que yo te venga a cantar. Tomata, venga a bailar, que yo te venga a, a cantar, Tomata, venga cumplir, una guara. favoritos de mercado. joyas tropicales para el mundo. Colombia y sus joyas tropicales para el mundo. Oh, yes. We <laughs> want Fascinante con la da idea de plasmar We'll <laughs>